¿Se imaginan ustedes a decenas y decenas de miles de personas con el ingenuo y Estado desde la calle Autonomía Estadística? ¿Se imaginan la fuerza que transmitiría esa imagen? ¿Se imaginan estar viviendo ese momento en primera persona? Pues bien, el 14 de enero verán esa imagen en las calles de vivo y además lo podrán hacer siendo uno de los protagonistas uno de los miles y miles de protagonistas de una movilización social de semejante calibre. Una imagen de fortaleza, de convicción, de una sociedad que ha decidido subir al unísono el dedo, de subir el nivel de implicación, en definitiva, de dar un paso adelante hasta conseguir el impulso necesario para conseguir el respeto de los, a los derechos humanos de las personas presas y sus familiares, por supuesto. El avance en la resolución del conflicto ...para la consecución de un escenario de paz justa y definitiva. Pero ustedes se preguntarán... ...¿qué tiene de especial alzar el dedo? Alzar, subir y levantar el dedo... ...tiene un simbolismo especial... ...porque supone señalar la realidad... ...y ponerla frente a los ojos de la gente... ...para aprender a nombrar a las cosas... ...para aprender a preguntar, a empatizar, a denunciar... ...verse señalado con ese dedo apuntador... ...produce movimientos que llevan a la mejora de las conductas. Con el dedo levantado reivindico que estoy aquí... ...que soy parte de este mundo. Con el dedo alzado quiero que me vean... ...estoy aquí, soy visible... ...que me vean desde Madrid, desde París... ...y desde Bruselas... ...y desde las estrellas también. Que vean que aquí hay un pueblo en favor de los derechos humanos... ...un pueblo al que pertenezco... ...al que pertenece. Ven y alza la mano conmigo por nosotros, porque nos van a ver, nos van a ver y nos van a sentir, porque la unión es la que hace la fuerza y Sare, Sare está uniendo desde sus comienzos a diferentes sensibilidades, sensibilidades que están dispuestas a levantar el dedo y decir todos y todas juntos, ni querés adelante, yo también denuncio, porque sabemos que es una amplia mayoría la que demanda el respeto de los derechos de los presos y las presas vascas y que además quiere ser partícipe de este recorrido que seguro, más pronto que tarde, desembocará en un logro colectivo. Es por eso que subrayamos una y otra vez la importancia de este momento, la determinación para que sea decisivo y para ello el compromiso de caminar junto a miles de dedos levantados como muestra de una activación social que será fundamental y como muestra de que la sociedad en su conjunto está en marcha. En ese sentido, quisiéramos recordar una reflexión que nos parece muy acertada. Este tren consta de dos vagones: la sociedad y las instituciones, y se necesita de ambas para poder avanzar. Por ello, volvemos a emplazar a todos y cada uno de los agentes políticos, sociales y sindicales y a todas y cada una de las instituciones a que se sumen a nuestro tren, al tren de los derechos humanos, la resolución y la paz. Esta y otras reflexiones nos demuestran que vamos por buen camino, que la sociedad vasca tiene la suficiente madurez para unirse y levantar el dedo en este suelo común que defendemos todos y todas. El 14 de enero empieza un nuevo reto para esta sociedad y empieza levantando decenas de miles y miles de dedos denunciadores. Yo denuncio, ¿y tú?